El país de júbilo. Tenemos varios días de júbilo. Porque regresamos triunfante de los Juegos Olímpicos. Hoy fue recibida la delegación atlética que fue a los Juegos Olímpicos. Entre ellos, Mari. Marilady Paulino, quien encabeza esos atletas por ser la más destacada que ganó dos medallas de oro. El país la ha recibido con orgullo, con fiesta, con alegría, porque ella es un ejemplo para nuestra juventud. Si tiene ahí eh, imágenes de apoyo, señor director, por favor... Eh, pues ponerme el recibimiento. Ahí tienen ustedes de la forma que se ha recibido a Mary Lady y a los atletas. A los que ganaron y los que no ganaron también. Porque todos son héroes. Son héroes dominicanos que han paseado nuestro país por el mundo. El mundo se ha enterado de lo que pasó ...con nuestros atletas... ...ahí tiene a Mary Lady... ...quien es la Manotoria... ...naturalmente... Eh, ...ahí tienen ustedes el recibimiento... Eh, ...muy alegre... ...que se le ha dado... ...a nuestros atletas... Eh, ...esta noche llegan los... ...los peloteros... ...ya llegaron las reinas del Caribe... ...que eh, no ganaron... ...pero hicieron un papel digno... Eh, ...quedaron en un quinto lugar... Eh, quedaron en un quinto lugar y con las potencias que habían ahí, por ejemplo Estados Unidos, Brasil, eh, ellas le ganaron a Japón, que Japón es una potencia, eh, o sea que las reinas no deben sentirse mal, las reinas son las reinas y hay que recibirlas con algarabía y darle, darle todo el apoyo, ya Marilady Lady comienza ya después de esta celebración a prepararse, o sea, no hay vacaciones, a prepararse porque vienen unos juegos, eh, creo que centroamericanos, por ahí, un campeonato mundial, que ella va a participar, y van a participar los ganadores de medalla eh, todos los atletas que fueron para, la, para las Olimpiadas van a participar en esos juegos. Así que eh, no tienen descanso. Es un ejemplo para nuestra juventud, un ejemplo para que en vez de teteo en vez de teteo y juca, los jóvenes abracen el deporte, que se abrace el deporte, ahí tienen ustedes a Bonat también, sacaría a Bonat subiendo eh, a la celebración, subiendo al recibimiento que se le ha dado a estos jóvenes muy merecido, muy merecido, eh, nosotros aplaudimos, aplaudimos, este recibimiento que se le ha dado, eh, se le ha apoyado a estos jóvenes, se le ha apoyado como debe apoyarse, porque los impuestos que nosotros pagamos para eso es, para actos como ese, que se premie a la juventud con recursos para que no se vayan a la calle, para que no se vayan a la calle. Miren cómo están esos jóvenes orgullosos, Orgulloso ahí de haber paseado nuestro país por playas extranjeras. Por el mundo. Porque el mundo vio la hazaña de esta jovencita. Entra aquí, por favor. Eh, nosotros nos sentimos muy orgullosos. Y esta noche nos sentimos muy orgullosos de ello. Honrado. Por no decir orgulloso. Esos jóvenes han puesto el país en alto, no solamente, no solamente los que ganaron, sino todos los que compitieron, todos los que compitieron, porque no todos podían ganar. Estamos luchando con potencia, potencia que reciben mucho, mucho apoyo de gobierno, eh, como Estados Unidos, eh, Francia, eh, eh, y otros países europeos que le dan mucho apoyo y países, por ejemplo nosotros tuvimos por encima de casi todos los países latinoamericanos, nosotros fuimos los segundos en Latinoamérica México estuvo por debajo de nosotros Argentina estuvo por debajo de nosotros que son son potencias grandes, México es un país con, con más de 100 millones de habitantes unos 120 millones de habitantes y miren quedó por debajo de nosotros ¿Por qué? Porque nuestros atletas son buenos y fueron motivados. Antes, ellos mismos dicen que antes, que antes, eh, para irse, a veces el día antes, no estaban los fondos para irse. Imagínense, eh, entrenando en, en lugares eh, eh, no adecuados cogiendo carrito, ahora no, ahora se está haciendo lo que debe de hacerse, ojalá, ojalá y el, el apoyo siga, que no sea para los políticos figurear, que ya vi muchos políticos cogiendo cámaras y, y, y tomándose fotos y discursiando. ya vi muchos de ellos, eh, ojalá y no sea para eso, ojalá sea para que nuestros atletas vayan bien preparados.